Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Elmer Poker En esta oportunidad estaremos desarrollando este nuevo ejercicio con cada uno de ustedes Así que esperen y agarren su laptop y a practicar Sin más comentarios vamos a iniciar con otro nuevo ejercicio que hemos elegido el día de hoy Para los principiantes que necesitan su ayuda y espero que les sirva este video Y no olviden compartir y también para llegar a más personas Suscríbanse y activen la campanita si usted ha llegado por primera vez bueno, en primer lugar tenemos un diámetro de 50 y otro diámetro de 70. En una distancia de 60 el otro lado de 60, ¿no? ¿Okay? Pero en primer lugar lo que tenemos que hacer es el diámetro de 50 y de 70. ¿okay? Para ello lo que nos vamos, parte superior, eh, círculo diámetro, ¿no? Damos clic, hacemos un clic en el espacio cualquiera. En este caso hacemos 50 de diámetro. Ahora el otro nos pide, de 70 nos vamos, círculo, diámetro, ubicamos el punto centro y uno de 70. Ok, listo, y ya tenemos ahí ya el, los dos círculos, pero lo que nos pide acá es un radio de 10 y el otro radio de 5. Para generar eso, lo que tenemos que hacer es dos pasos, hay dos maneras, uno podemos tomar una distancia... De 60, de esta manera, vamos línea, ubicamos de este punto y tomamos una distancia de 60. Y en este punto lo podemos hacer el radio de 5 y de 10. Para irnos vamos, círculo, radio, de este punto necesitamos 5 y otro necesitamos de 10. Ok, listo, 10, enter. Ya, ya así de esa manera podemos ubicarlo. De otra manera podemos ubicarlo, de esta manera eh, puede ser... El círculo ubicamos en el centro eh, radio de 5 otro radio de 10 ubicamos el punto medio otro radio de 10 y simplemente seleccionamos y nos vamos comando de mover ubicamos el punto medio y cuánto a qué distancia queremos mover en este caso digitamos distancia de 60 y listo ¿no? ya tenemos ahí ok ahora para estar generando la línea de tangente simplemente nos vamos parte inferior no Nos van en parte inferior. Nos ubicamos aquí, objetivos de Smart. Hace clic ahí y desactivamos todo. ¿no? Desactivamos todo. Ok. Una vez más, nos vamos abajo. Eh, ubicamos lo que es tangente línea. Ok, listo. Ahora lo que tenemos que hacer una línea: primer tangente, segundo tangente y luego Enter. Ahora otra vez una línea: primera línea, primer tangente, segunda tangente. Listo. Ahora para estar generando el parte izquierda, que tenemos también el mismo figura, simplemente seleccionamos y nos vamos comando lo que es Mirror. Nos vamos Mirror, ubicamos el punto medio. A ver, si no ubicamos punto medio, nos vamos a activar. Ubicamos Center, punto medio, ¿no? Ok, ahí está. Y es nada, listo. Nos tomamos, bajamos hacia abajo o subimos hacia arriba. Ahí nos pregunta si queremos borrar el anterior que hemos seleccionado o no queremos borrar el anterior. En este caso, no queremos borrarlo. no Si quieren borrarlo, simplemente le dan 10. Listo. En este caso, no, le damos no. Listo. Y ya tenemos ahí. Ya tenemos la figura. En plano 2D. Ahora lo que tenemos que hacer es estas líneas referenciales, lo que se notan. Simplemente es Simplemente lo que tenemos que irnos Línea, ubicamos de este punto ya De este punto a este punto Listo Y luego tenemos que irnos Seleccionamos, ante clic derecho Propiedad, espérate, espérate Ahí no, clic derecho Propiedades Nos habilita esta ventana y nos vamos acá Línea, tipo de línea Podemos poner este el tipo de línea no Ahora que si no nos muestra Lo que tenemos que hacer es bajar la escala ¿no? En este caso punto 10 Ahí está. Bajamos la escala. Ahí sí nos muestra. Seleccionamos. Nos vamos propiedades. Tipo de línea. Escala. Y podemos poner el grosor de línea también. Si queremos más grueso, más delgado, así, ¿no? Podemos poner el grosor de línea. Ok. El, el vertical también tomamos una línea de este punto. A ver, vamos a seleccionar todo. Vamos acá. Ubicamos todo. Seleccionamos. Ok. Ubicamos de este punto a este punto. Y simplemente para queremos eh, copiarlo, esta línea a esta línea, simplemente hacemos Match. Aticleamos MA de Match. Y simplemente ubicamos el objetivo y seleccionamos. Listo. Ya nos ha copiado, nos ha, ha cambiado. Ok, listo. Ahora para acotarlo, lo que tenemos que hacer en la parte superior, nos vamos a Annotation. Nos vamos en línea. Tenemos varios también, tanto el, inclinada, como angular, como arco, como rayo, diámetro no y varios. En este caso necesitamos dos de, eh, de 60, en este caso damos lineal. Hacemos clic aquí, primer punto, primer punto y segundo punto. Ahí está, Enter. Ahora de nuevo lo podemos tomarlo de este punto, pero en este caso si queremos continuar a la sucesiva de aquí, de este, de este lado, simplemente nos vamos a hacemos clic ahí, automáticamente ya nos ha, eh, nos ha detectado del punto de inicio, simplemente vamos a clic aquí y seguimos ver mira, seguimos, vamos a checarlo, vamos a ir de esa manera y seguimos punteamos aquí, punteamos aquí, punteamos aquí, punteamos y así podemos puntear si es que es la misma dirección, ok, en este caso borramos, it, suprimimos y simplemente necesitamos eso ahora luego lo que tenemos que hacer es acá, tenemos un diámetro de 50, en ese caso vamos lineal deslizamos el diámetro selecciona el diámetro de este punto, ahí está 50 el otro diámetro de 70 ahí está de 70, ok ahora lo que tenemos que hacer el radio nos vamos, diámetro, deslizamos y radio a este lado, clic radio de este punto que es 10 y del otro radio va a ser de 5 ok, listo ahí está ya tenemos ya la figura, ¿ok? Bueno, et, y eh, no olviden suscribirse, activar la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video cada semana. Espero ayudarles, espero que, que, se, que les guste este nuevo Video, este contenido que estamos haciendo, y si es que desean el archivo de WG en la, en la caja de comentarios, les voy a dejar el link de mi blog. Ahí lo pueden ir descargar el archivo. Así que, y hay muchos que me han estado comentando que no pueden a, ir a descargar en este caso hoy les vengo a enseñarles yo sé que han llegado hasta este punto porque necesitan el, el material porque necesitan aprender en este caso hoy les enseño cómo pueden ir a descargar ok bueno ya que una vez que estén ahí en este lugar simplemente lo van a dar acá en el archivo descarga aquí hacen clic o también en mi blog uno de ellos hacen clic aquí y nos va a habilitar una ventana y ahora en esta ventana lo que tenemos que hacer es eh, ubicarnos no eh, ubicarnos el archivo que nosotros queremos descargarlo también tenemos en AutoCAD, tenemos ejercicio en 2D, ejercicio en 3D tenemos el AutoCAD Civil 3D, tenemos descarga de plantillas, de manuales, de cursos de contactos, de Autodex para que vayan a descargar el programa si es que aún no lo tiene ok, por ejemplo vamos a hacer un ejemplo en este caso clickeamos en este ejercicio número 54 hacemos nos, nos, va, a, nos va a habilitar este, esta ventana Simplemente lo pueden ver el video, cómo se está realizando. Y nos vamos acá, Link de Descarga en Archivo de WG. Si quieren ver más videos, lo pueden ir a ver. Ok, Link de Descarga en WG. Simplemente hacen clic ahí. Hacen clic y automáticamente les va a llevar a esta ventana. Todos llegan a esta ventana. Al pasar esta ventana, yo sé que me están ayudando muchísimo para... Para seguir creando este contenido, para seguir eh, subiendo más videos. Me alegra cuando las personas se inscriben, se suscriben y activen la campanita que están interesados de mis de estos videos. Ok, simplemente dan aquí clic en continuar. Ya, clic en continuar. Esperamos que carguen la página. Y aquí nos dice continuar. Hacemos clic en continuar. Simplemente. Y esperamos 10 segundos. ¿ya? Ok. 10 segundos. Para entrar el link de descarga. Ok. 10 segundos esperamos 3, estamos en 2. simplemente esperamos y ahí con, cuando ya llegamos a 0, simplemente damos clic aquí clic aquí ok es ya nos ha habilitado hacemos clic ahí y automáticamente nos habilita ya el mega que ya podemos ir a descargar aquí están tenemos el archivo el ejercicio de wg no algunas fotos que podemos verlo y cómo lo podemos generar no y también el video para que vayan y lo vean en esta parte, ¿no? Lo pueden ver cómo es el procedimiento, ¿ok? Ahora, una vez que vayan aquí, simplemente van acá descargar en ZIP, porque está en un en RAR, ¿no? En una carpeta RAR, y ya van a suscriptor y lo extraen, nada más, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. No olvides eh, suscribirte, activar la campanita para que YouTube les manda una notificación. Así yo sé que me estás ayudando muchísimo y me estás. A alegrando el día para seguir haciendo más contenidos sin más comentarios nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao